you oh. Bienvenidos y bienvenidas a Nuevo Claxo 2022. Se trata del encuentro donde vemos los hitos, los momentos clave de este encuentro sucedido del 7 al 10 de junio del 2022 en la UNAM, eh, organizado por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, pero que nos permitió ir avanzando sobre diferentes temáticas de lo más relevante y lo más interesante eh, que se dio en esos encuentros de esas jornadas. En el programa del día de hoy estaremos viendo a Ana Silvia Monzón, a Karina Batiani y ya comenzamos, ya mismo comenzamos con Iván González en el diálogo magistral, él es coordinador político de la Confederación Sindical de las Américas y estuvo hablando en el diálogo magistral sobre los desafíos de los movimientos sindicales en América Latina y el Caribe. De esta manera entonces comenzamos con el CLACSO 2022 del día de hoy. Y sobre el desafío que nos plantean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 ponencias o diversas presentaciones y Ana Silvia Monzón fue una de las protagonistas también de los encuentros en este Claxo 2022. ¿Hacia dónde va Centroamérica? Es una de las grandes dudas que ella nos estará respondiendo con esta participación que hizo en este foro, en este encuentro y de esta manera continuamos en Claxo 2022. Es un enorme gusto encontrarnos en este espacio eh, dedicado a Centroamérica. Eh, cuando estábamos escuchando el panel anterior titulado Hacia dónde va Centroamérica, eh, pensé, bueno, ahora viene la pregunta de dónde viene Centroamérica, porque este libro dedicado al Bicentenario que se publicó apenas en diciembre de, del 2021, pues lo que hace es recoger, por lo menos en la perspectiva que yo abordé, la invisibilización de actores y actoras importantes en la historia que no aparecen en la narrativa eh, oficial. Y en mi caso particular, eh, las mujeres. Desde la perspectiva feminista, un enorme aporte eh, ha sido visibilizar para reconocer y resignificar el papel de las mujeres en todo momento de la historia, partiendo de la idea eh, de que nunca la humanidad eh, puede construir nada sin las mujeres. Y esto es lo que, lo que planteé en, en, este, en este capítulo. Primero, visibilizar a las mujeres dónde estaban las mujeres eh, en, esa, en esa época de inicios del siglo XIX y dónde estaban las diversas mujeres. Tenemos un enorme problema de fuentes de información, eh, las y los historiadores lo saben muy bien, así que tenemos que construir con escasos hilos ese tejido de la historia de la participación de las mujeres. Y entonces... Preguntar dónde, están las mujeres, dónde estaban las mujeres indígenas, eh, dónde estaban las mujeres ya mestizas, eh, que podríamos decir eran del pueblo, populares, sobre todo en las ciudades. Eh, los centros urbanos eran apenas ciudades muy, muy pequeñas. Dónde estaban las mujeres afrodescendientes, dónde estaban las diversas mujeres en ese momento y dónde estaban las mujeres de élite de las únicas de las cuales se ha tenido alguna noticia. Y digo alguna porque pues en, la, en la historia, al menos la oficial, eh, solo se ha reconocido a una, que es Dolores Bedoya, y además desde una perspectiva muy caricaturizada, eh, planteando pues, que era una, una mujer que avivó eh, la, la alegría que debería acompañar ese, esa fecha. Sin embargo, ya hay estudios de ella como una, como una personaja eh, realmente eh, adelantada a su tiempo, eh, que estaba interesada en la política, cuya familia era política, que también vivió el exilio, a quien también le tocó eh, hacerse cargo de su familia después de, de que sus parientes, hermanos, esposo hijos… Eh, sufrieron cárcel y exilio. Eh, entonces, es una, um, decía, una mujer muchísimo más compleja de lo que nos presenta la, la historia. Y también se ha venido develando que muchas mujeres indígenas también estaban, desde otras lógicas y seguramente con otras agendas, diríamos hoy, eh, en, ese, en ese tiempo y han emergido eh, nombres como los de Francisca Escaptá, eh, como Felipa Sock, eh, mujeres que, y otras mujeres que acompañaron, por ejemplo, a Atanasio Tzul en 1820, en lo que se denomina el, el levantamiento de capán aunque tampoco es solo un levantamiento, es un proceso muchísimo más complejo. Hace apenas eh, unos días, se presentó un libro de El juicio que se hizo a Atanasio Tzul, que es una investigación, eh, me parece que del historiador Chaclán, muy interesante, porque también coloca a las mujeres que estuvieron participando y que también fueron enjuiciadas en aquel momento. Entonces, eh, esta pregunta de dónde estaban las mujeres, eh, en qué espacios, y qué aportaron a, a esos procesos de independencia todavía siguen sin ser resueltas totalmente. Tenemos que hacer mucho trabajo eh, aún para recuperar los, los gestos, los, los aportes de las mujeres eh, en toda su, su dimensión. Pero sí significar, y hubo toda una campaña el año pasado, eh, donde las mujeres se, present, se preguntaban hay algo que celebrar, porque fechas como esta, así como fueron los 500 años, eh, empiezan a, a plantearnos, celebramos, conmemoramos, reflexionamos, cuestionamos desde dónde nos situamos. Y, y eso ha pasado con el Bicentenario. Eh, lamentablemente también la pandemia que nos cortó, verdad, que hubo un, un antes y un después, eh, muchas de estas reflexiones que venían, muy interesantes y muy necesarias, eh, pues ya no pudieron seguir el mismo, eh, el mismo curso, porque pues había que sobrevivir. Y en eso se fueron muchas de las energías y además la salud mental también se vio comprometida y se sigue viendo comprometida. Eh, demasiadas muertes, y todo eso pues hacía que las energías eh, no estuvieran al 100%. Sin embargo, eh, celebramos que aún en estas condiciones se llevara adelante este, um, este proyecto que fue planteado en la reunión de, de Claxo en El Salvador en el 2018 y que, que finalmente eh, cristalizara en este, en este libro que hoy presentamos y comentamos. Y bueno, para no abusar del tiempo, que pues reiterar que estas preguntas siguen abiertas, eh, que no, desde mi perspectiva, no podemos ver el Bicentenario solamente como una fecha y ahí quedó, eh, porque escuchando lo de los autoritarismos y todo lo que escuchamos en el panel anterior, cuando vemos hacia atrás eh, desde ahí están sus orígenes, esto no es algo que, se está, que está surgiendo ahora, es desde esa historia marcada por la invasión, por la colonia eh, y luego por esa independencia tan sui generis de Centroamérica, una, una, eh, un, un acto en el cual pusieron, quitaron a un personaje y luego lo nombraron ya en la época de la independencia, eh, pues… Ese ha sido el signo de la historia en esta región y, sobre todo, en Guatemala, que era la capitanía general y que, pues, me parece que nunca ha abandonado esa, esa idea. Eh, pero nos vemos ahora enfrentadas, enfrentados a, a la profundización de, esos, de ese autoritarismo, de esa violencia institucional, eh, de esas violencias de todo signo sexual, epistémica eh, económica política eh, esta, venimos realmente y lo estábamos conversando al iniciar en un momento además eh, cada vez más dramático y creo que aquí es importantísimo aprovechar estas tribunas eh, para enviar un abrazo a las y los jóvenes estudiantes de la Universidad de San Carlos, que es la única universidad pública que también surgió durante la colonia, tiene más de 300 años, 347, y que están resistiendo en este momento a otra embestida de ese autoritarismo, ahora eh, que ya no se disfraza. Ante la imposición de un personaje vinculado con el narcotráfico, de un personaje que ha ejercido el poder dentro de la universidad eh, de manera autocrática y violenta, pues es necesario recurrir a este estallido de esperanza que está implicando que las y los jóvenes digan no al fraude electoral en la universidad. Entonces, entre este de dónde viene Centroamérica con toda esta historia de autoritarismos, de violencias y, y muchas veces de, de noches muy oscuras, siempre, siempre hay un estallido de esperanza y espero que ese nos abrace y desde acá reitero ese, ese abrazo, ese reconocimiento y pues ese ánimo para las y los jóvenes eh, que están despertando y que están dándonos pautas para seguir. No sabemos si esto se va a ganar, este momento en particular, o si la imposición va a ser como se anuncia, violenta, eh, y seguramente también, como ya se está haciendo, criminalizando a las y los jóvenes por el, porque están ejerciendo su derecho a la protesta pacífica. Eh, esperamos, y yo invitaría a las y los colegas de toda la región centroamericana a acompañarnos a pronunciarse para que sepan las y los que están en la primera fila de esta protesta que no están solos, que no están solas. Muchas gracias. Y por último, para cerrar el programa del día de hoy, Karina Batiani, directora ejecutiva de Claxo, también estuvo participando. En este caso en particular estuvo hablando con nosotros en el Info Claxo, en Claxo TV, donde tuvimos un diálogo a partir de la relevancia de lo sucedido en estas jornadas. Así que ella también forma parte de este especial y la vemos ahora mismo: la entrevista con Karina Batiani.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 Y les agradecemos enormemente por habernos acompañado, porque de esta manera fuimos recorriendo algunos de los aspectos más interesantes y relevantes de la novena conferencia latinoamericana y caribeña. Nos volveremos a encontrar solamente en una semana, cuando volvamos a encender las cámaras de Claxo TV, para seguir repasando los hitos y los momentos clave de... Claxo 2022. Recuerden que si les interesó este contenido y todos los otros pueden suscribirse a YouTube y a todas nuestras redes sociales, activar la campanita para poder ser alertados y alertadas cuando haya nuevos materiales y obviamente colaborar compartiendo cada uno de los contenidos. Nosotros nos volvemos a encontrar en una semana aquí en Claxo 2022.